La doctrina de un movimiento es fundamental para definir a sus adeptos. En el caso del Evangelio, permite de determinar quién es cristiano o quién no lo es, en el sentido estricto de la Biblia. Hoy en día es importante hablar de la doctrina del Evangelio porque hay demasiada confusión con respecto a lo que es el Evangelio y lo que no es el Evangelio. Hay mucha gente, con tal de que asisten al culto cada domingo en un local donde hay un letrero que dice iglesia evangélica, piensan que son evangélicos. Ellos creen estar en la buena dirección a pesar de que frecuentan una iglesia falsa, una iglesia apóstata, donde las verdades del evangelio están diluidas y deformadas. En tales iglesias, aunque en apariencia, la gente cantan cánticos, himnos, salmos, alabanza y oran, es sumamente difícil que alguien que frecuente esta iglesia alcance la salvación. Yo dije difícil, pero no es imposible. Vamos a ver por qué es difícil. La salvación depende ante todo del conocimiento, de la doctrina del evangelio. Y esto es posible solo a través de una buena exposición del evangelio. Esto quiere decir, aunque usted sea de buenos corazones y de buenas intenciones, si frecuentan una iglesia donde el culto se hace únicamente para excitar a su personalismo, a su egoísmo y a su materialismo, Usted está en una muy mala dirección y está perdido. La Biblia dice de manera clara, en Romanos 10, el apóstol Pablo dijo, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo, el Señor Jesucristo personalmente dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, la libertad o la salvación es la consecuencia del conocimiento de la doctrina del Evangelio. El apóstol Pablo menciona mucho la palabra doctrina en sus cartas. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4, versículo 6, Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En 2 Timoteo 4, versículo 3, Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezones de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. En Tito 1, versículo 9, Pablo dijo, Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exaltar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. En Tito 2, versículo 1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En Romanos 6, versículo 17 y 18, Pablo dijo, Pero gracias a Dios, que aun que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Más adelante, en Romanos 16, versículo 17 y 18, Pablo dijo, Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La doctrina del Evangelio exige que vivamos conforme al propósito de la llamada de Dios. Reflejar la imagen de Jesucristo llevar fruto para dios vivir en santificación andar en vida nueva para la gloria de dios presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios glorificar a dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu pero también en la salvación depende de si nos mantenemos en la sana doctrina. En 1 Corintios 15, versículo 1 a 2, el apóstol Pablo dijo, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo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 Y finalmente, el apóstol Juan dijo en 2 Juan 1, versículo 9, Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. O sea, en la Biblia no hay forma de equivocación, no hay confusión. En cuanto a la salvación, a su exigencia y a sus condiciones, todo es tan negro, sobre blanco, si queréis ser salvos, busquéis a una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde hay una buena exposición del Evangelio, que es una condición sine qua non para ser salvo.